Hola chicos, ¿qué tal? Varios de ustedes me han estado escribiendo y me han preguntado qué está pasando energéticamente, que está generando en muchos de nosotros sueños pesados, pesadillas, es decir, que no tengamos ánimo de hacer absolutamente nada. Hay personas que me están diciendo, Juan, eh, mis relaciones están empezando a fallar, me está dando mucho dolor de cabeza y quiero decirles algo... Vengan chicos, les voy a mostrar qué está pasando energéticamente y astrológicamente, cómo esto nos está afectando a cada uno de nosotros. Vengan. Bueno chicos, les quiero mostrar varias cosas. Miren, normalmente los planetas en su mejor forma funcionan de forma directa, ¿sí? Es decir, que no están... Algo que nosotros llamamos una retrogradación. ¿Qué sucede? Que en este momento... En el signo de Capricornio, el signo de Capricornio muestra todas las estructuras, las estructuras, los sistemas de creencia predominante que nosotros tenemos. Y tenemos tres planetas retrogradando ahí, es decir, que van a tener un impacto. Ya les voy a explicar cuál. Y hay otro planeta que se llama Venus y está retrogradando en el signo de Géminis. Esto nos va a generar que repensemos o revaluemos nuestras relaciones. Tenemos varios planetas retrogradando, tanto en Capricornio, como en Acuario, como en Genes. Lo primero que hay que comprender qué es Capricornio habla de todas las estructuras. Podemos entenderlo como sistemas eh, tradicionales de política, económicos, nuestros sistemas de creencia predominantes. Que los planetas estén retrogradando ahí van a hacernos revaluar todos nuestros sistemas de creencias. Es decir... Todo lo que creíamos hoy verdadero va a entrar a ser cuestionado, dando como nacimiento un nuevo sistema de creencias personal. Aquí hay algo que tener en cuenta: cuando nuestros sistemas de creencias están viéndose confrontados, nuestro cuerpo, nuestro sistema emocional, nuestra mente va a confrontar este nuevo sistema de creencias que está derribando el antiguo sistema. Y eso que va a generar un exagerado cansancio. Por ejemplo,. Si analizamos la retrogradación de Venus, que puede ser los placeres, el buen término de las relaciones, las buenas negociaciones, ¿qué va a pasar? Que hoy, a nivel planetario, ¿qué se está revaluando? Todos los términos de las negociaciones, todas mis relaciones, los acuerdos que yo tenía. A nivel de comercio también se están dando replanteos. Esto nos está llevando a replantear nuestras relaciones comerciales y en algunas personas, nuestras relaciones sentimentales. ¿Esto de qué va a depender? Va a depender, quiero ser muy claro, de dónde tú tienes ubicado en tu carta natal cada uno de estos planetas. Normalmente, de que un planeta retrograde, muchas personas lo ven como algo negativo, y yo no lo veo de esa forma. Si ustedes analizan desde el 26 de abril más o menos que Plutón empieza a retrogradar, luego ahorita en mayo entra Júpiter, entra Saturno y entra Venus, literalmente que los planetas retrogradan es como si se fuera el tiempo hacia atrás y se van a dar cuenta que muchos de nosotros estamos pensando revaluando lo que pasó en enero lo que pasó en diciembre, estamos recapitulando qué sucedió en nuestras vidas y qué sucede cuando toda esta energía en las estructuras Capricornio y en los acuerdos comerciales Géminis están retrogradando los planetas nosotros vamos a entrar, nuestra energía va a ser conducida a replantearse las estructuras de mis relaciones y las estructuras de mis sistemas de creencias. Y para rematar, más adelante, más o menos hacia septiembre, octubre, va a retrogradar Marte, que ahí nos vamos a empezar a reevaluar todo lo que tiene que ver con nuestra energía masculina y nuestro sentido de lucha en la vida todo ese cansancio toda esa fatiga esas pesadillas se deben a una sencilla razón energéticamente planetariamente nuestras estructuras se están cayendo y qué pasa que nuestra estructura de creencias predominante anterior no va a querer que eso suceda porque nos vamos a quedar sin piso. Entonces nuestro cuerpo, nuestra emoción, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu se resiste generando una fatiga exagerada. ¿Quiénes son las personas que lo van a llevar mejor? Las personas que fluyan con todos los cambios estructurales que se vienen. Entonces si ustedes analizan, estamos teniendo cambios estructurales a nivel de la política, a nivel de la economía, a nivel religioso, que eso tiene que ver con las estructuras predominantes que han existido hasta ahora. Chicos, a nivel de planeta, ¿dónde se están viendo esos cambios estructurales? A nivel del comercio internacional, con la, el, la pérdida de valor o el pérdida de poder del dólar estadounidense en la economía del mundo y surge un nuevo poder que es el, la moneda de China. Y las criptodivisas Eso es lo que pasa a nivel planetario A nivel personal, ¿dónde podría haberse impactado esta energía? Hay que analizarla en cada caso Y eso va a depender de dónde tú tienes esos signos Y dónde tienes esos planetas en tu carta natal que al momento del nacimiento, en el momento que tú naces, cómo estaban los astros y eso genera una configuración. A ti te puede estar afectando, por ejemplo, en tu imagen, a otros les puede estar afectando en la economía, a otros les puede afectar en sus relaciones, a otros les está afectando en su, en su familia, a otros les puede estar afectando en los hijos. ¿Y eso de qué depende? De dónde lo tienes ubicado tú personalmente en tu carta natal. Si quisieras saber cómo estos planetas están ubicados, estos signos están ubicados en tu carta natal, te puedes comunicar conmigo por interno o te voy a bajar mi dato de contacto personal allí. Podamos detectar cómo estos aspectos te afectan, qué talentos ocultos posiblemente tienes y no estás sabiendo explotar e inclusive cuál puede ser la herida de nacimiento que te está acompañando hoy y no te está dejando lograr lo que quieres lograr. Y ten presente, si esta información ha sido útil para ti, compártesela a alguien para que juntos tú y yo hagamos de este mundo un mundo mejor y recuerda, desde lo más profundo de nuestro corazón, vibrar con tu Chao.